Parlan con los que no compro parlantes, voy siempre con todos mis locos Parlantes, dame un que yo los rompo Salgan del medio si yo no los choco Parlantes, resultaron estos monos Me estanqué demasiado buscando el monto Me banqué demasiado de estos loros Me paqué coronos y voy a fondo Saltan como popcorn, son muy tontos Todo mi combo como Hong Kong chinos Cantando los coros, quedan rotos Los coros quedan rotos Voy con un flow como el don latino Argentino, yo combino Mucho estilo, pero como el contenido Bang, bang, tiros, bang, bang, tiros Resuena por el barrio cuando está dormido Pa' los chetos soy muy duro, pa' los turos soy muy cheto A veces estoy con rachetas, a veces estoy con las chetas Algunas escuchan la show y otras escuchan tiniesto Es el encajo en todos lados, soy distinto que les pese Guanaco como ustedes, ya escuché un montón Juega la den a si tienen sin tener una club. No viven así, que dejen de mentir Lo tuyo no es arte porque no Real shit, lo que ocupo sobre el mic, pacto envidia, soy feliz Rapiendo con Tommy G, ADM family, mierda buena de raíz No encajamos en tu matriz, vamos a sonar por el país Parlan con los que no compro, palante Voy siempre con dos mis locos, parlantes damos mi que yo los rompo, salgan del medio si yo no los choco, parlante Resultaron estos monos, me que Demasiado buscando el monto, me banque Demasiado de estos loros, me paqué coronos y voy a fondo Saltan como pop son muy tontos, toma combo, como un con chinos, cantando los coros, quedan rotos, voy con un flow como el don latino. Saltan como popcorn, son muy tontos, toma combo, como un con chinos, cantando los coros, quedan rotos, voy con un flow como el don latino. Voy con un flow como el don latino. Voy con un flow como el don latino. Dino.